y señoritas, estamos aquí en un nuevo vídeo, jugando a Squid Game ¿vale? Y, ¿sí? no, no grabas eh, vídeos ¿vale? porque estaba ya haciendo un vídeo en stars haciéndolo y bueno no se me falló porque la pague ¿vale? entonces vamos a jugar a Squid Game ¿vale? que es un juego ahora el top 10 que está en Netflix entonces se trata de que estos tíos tienes que hacer unas pruebas y que si pierdes te pierdes Ahora se oye perfectamente Se oye mejor que antes no Porque antes no se me oía nada Y ahora mejor Con el... Como en el vídeo de antes Que había eh, que lo tenéis arriba a la derecha Vale, no sé dónde tenemos que ir Pero, ah, vale 26 segundos, vamos a ir aquí Desde aquí, el... un número uno Como siempre, aunque no pone el número Debería 6, 15, es que me... 14, 13, 12. Es que me lo sé de memoria. Bueno, voy a bajar ya un poco ¡Ay, no! ¡Ah! Vale. Ya está, ya está, ya. Está. Antes me estaba muriendo un poco, pero bueno, a ver, el primer juego se llama eh, Luz Verde Luz Roja, que se trata de como un escondite inglés, y bueno, hay que escapar, son varios juegos, o sea, no os creáis que solo es este, vale, eh, no entiendo nada de lo que dice, pero Fungi. Nadie me tante un poco. ¿En serio? Acá de matar a uno. que hay coger, ya está ya, ya mata unos puntos, pero me da igual mira una está subiendo la... voy a intentar subirme a la cabeza El que pierda o, o el que... Vale... ¡Ah! Uh, ¡Está es mal estar aquí! ¡Ah! Oh, guapo. En serio que hay uno que aún no está listo. A ver, a ver. En serio. No sé cuántos faltan, pero bueno. A ver, eh, no entiendo nada. Está en alemán, en eh, español sería eh, luz verde, luz roja para y muévete o algo así. Okay. Uh oh esto no me deja, copitas, supongo que es así. Ya está, ya está, ya, ya está, ya ¡Oh! está, He ganado! ¡Oh! Aquí me ha matado, me ha matado, me ha matado, Oh no? No, que no me ha matado sino que ja. y diciendo me ha matado pero yo que he hecho de malo vale y se lo con... y diciendo yo que he hecho de malo me quedaban ahí tres segundos y diciendo voy a morir qué se supone que hay que hacer ahora escapar o algo por el estilo y es que yo no entiendo vale yo no entiendo oh I forgot to say you got to vale eh. Uts, eh. ay madre qué es esto basketball bat pero qué es esto se, se supone de que tiene que dar a la gente vale Supone que hay que matar a la gente. Bueno, señoritas y señoritas, tengo una cosa que esto se calle ya de una vez. Se calle ya, eh, como que quería decir yo al, al principio, vale, que no tenía que no había puesto intro porque todo el mundo. Ya sabe lo que contiene. Vale, eh, si queréis este juego, ¿vale? Lo que tenéis, bueno, vamos vamos a ver, aquí hay enlaces para poner, eh, os lo pondré, eh, ponéis, ponéis poner Squid Game y te aparecerá, bueno para si, si, queréis, es el mejor juego, incluso también Lina porque hay unos que, que luz verde, luz roja, y que cuando está en luz roja te pueden mover porque está mal programado, pues sí, es este, te parece Squid Game, no sé qué, no sé cuántos, es. este no, solo ponen Squid Game o bueno y les recomiendo mucho este juego, bueno te lo, os, me haré, intentaré enviarlo, uh, intentaré enviaroslo para el grupo que tenemos, que siempre lo digo Que es un eh, Bueno, también está este Que también lo recomiendo mucho, ¿vale? Que esto lo haré en otro vídeo ¿Vale? El vídeo No sé si lo haré, por si acaso no lo voy a decir Arriba a la derecha días señoritos y señoritas No olvidéis darle al link al me gusta Y al compartir, adiós, adiós No olvidéis suscribir